¡Qué bonito! Sofía? ¿Qué es eso? No sé. Un video nuevamente nos sorprende en esta ocasión en TikTok, en donde al parecer una ropa que está en el tendedero comienza a ser usada o comienza a ser manoseada, por decirlo de alguna forma, por un fantasma, por una entidad transparente, algo invisible que no se ve, pero que al tocar la tela se ve como hay alguien detrás de esta. Quizá no me entiendan, vamos a ver el video completo y me entenderán mucho mejor porque es uno de los videos más extraños que pudiéramos ver, pero vamos a analizarlo y veremos si podemos encontrar cuál es la verdad detrás de este. Veámoslo. ¿A quién ¿Aquí llevando ¿A ¿Aquí está llevando? ¿A mí? ¿A quién ¿Me está Qué bonito. Me ves Sofía. ¿Qué es eso? No sé. Voy a <risa> No, no acá, vine... venía acá, venía acá, venía acá. Venía acá. acá. Vine acá. Es Parecen dos manos, como que pasan la mano, ¿viste? Sí. El aire no quiero que siga, me acá. Tres manos pero... que dejen. ¿También he quedado? Sí. ¿Qué mierda, eh? ¿Me sigas? No. ¿Por qué no? No creo que sea un pájaro, ¿no? Aquí lo curioso es que al parecer quien está grabando ya tiene un momento en esa postura porque llega al parecer un par de niños y una de las niñas está preguntando qué es lo que está grabando a lo que la persona que está grabando se queda callada y sigue grabando repetidamente escuchamos la vocecita de la niña que pregunta qué está grabando y después sale otra voz que dice que se va a fijar y ella o la persona que está grabando dice que no es aquí donde comienza a haber dudas del por qué la persona no quiere que el otro niño vaya a ver qué hay detrás de esa chamarra que está colgada que efectivamente se ve que están dos manos o, o, o algo que está tocando la tela y que está dejando la marca en la chamarra que está colgada y nuevamente el niño le repite que va a ir a ver qué hay detrás y la persona le dice que no es aquí donde me parece bastante curioso y creo que es donde podemos demostrar que esto sea falso porque no hay ninguna toma en donde esta persona vaya a ver con el teléfono qué hay detrás se debería de acercar a ver qué había detrás para ver que efectivamente esto se trata de un fenómeno paranormal de algo extraño aquí la posibilidad que hay para que este video haya sido grabado es que la pared que está detrás esté rota y que por ahí una persona esté metiendo las manos y esté tocando la tela de la chamarra que esté colgada es así como podemos hacer este efecto por eso yo creo que la persona no quería que fuera a ver el niño que había detrás. Porque se iba a dar cuenta que alguien estaba metiendo las manos por la pared y moviendo la tela. Esa es la única respuesta que puedo encontrarle a este caso. No hay un video editado, no es un CGI, no es ninguna pantalla verde. Se trata simplemente de un Buen truco, creo que efectivamente la pared de atrás está rota y es por ahí donde están metiendo las manos para mover esa chamarra. ¿Ustedes qué opinan? Aunque esto también me hizo recordar un video bastante extraño que encontré en TikTok y que ahora lo vamos a ver. Pongan mucha atención porque esto, esto es realmente extraño. ¿Qué será? Como podemos ver, es como el mismo fenómeno, pero ahora dentro de una persona, está en la espalda de una persona. Es algo que sube y que baja, como si un alien estuviera dentro de la persona. ¿Qué es eso que se mueve? ¿Qué es eso que tiene en la espalda? ¿Será un ratón? ¿Será un animal que se le metió ahí? Por favor, escríbame en los comentarios si alguien sabe qué fue lo que ocurrió con esta mujer, por qué se le movía la espalda así, y veremos qué es lo que ocurre después si tenemos información al respecto. Recuerden mandarme sus evidencias paranormales, sus casos, sus testimonios a mi correo o si no a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Aquí vamos a analizar los videos, vamos a descubrir la verdad que hay detrás de ellos o simplemente opinaremos al respecto. Nos vemos el día de mañana, recuerden que juntos somos la Legión Oxlac.